Hola María Josefa, ¿cómo estás? No nos había tocado conocernos. Este, Bueno, de entrada te comento que, que el proyecto es muy interesante, aunque tengo varias dudas de, de, de lo que planteas. Porque al un inicio me dio la idea de que era una guía sobre cuestiones de arte popular para que otros hagan el arte popular, ¿no? Como para... A escuelas o madres de familia o, o gestores promotores etcétera pero después este cuando empieza a explicar este los contenidos me da la idea que es más bien dirigido hacia los artistas populares o artesanos no sobre cómo mejorar o cómo hacer su su, su plan de promoción <risa> en ese sentido yo creo que, que habría que aclararlo bien, ¿no? Si es hacia, eh, hacia estas personas, a los artistas populares, o si es para otro tipo de agentes. Y el contenido, de acuerdo a la descripción que hablas tú, de las hojas, como lo mencionas, eh, me parece más como si fuera una guía para el, para el artesano, para el artista popular, que quiera mejorar su... su este promoción si es así me parece una excelente idea una excelente y necesaria idea una, un manual o una guía de este, para que los propios artesanos puedan diseñar su estrategia de promoción eh, en ese sentido yo creo que habría que organizar entonces eh, el documento que presentas de diferente manera en el sentido que por ejemplo este asunto del directorio ...de las análisis del, del acto popular en las regiones y todo ese tipo de cosas... ...yo creo que se tendrían que ir como anexos al, al manual... ...no necesariamente al inicio, sino más bien hasta el final... ...y, este, y más a manera de consulta y referencia, no tanto este, como una parte de una exposición... ...lo que tendría que ir al inicio es efectivamente lo que bien mencionas... ...una introducción donde un diga qué es y para qué sirve y cuáles son los alcances... Lo que me preocupa un poco son como la estructura del manual. Eh, no tanto en términos temáticos, sino en términos metodológicos. <coughs> Esto es, todo manual tiene que llevar un desarrollo de un tema. ¿Sí? Y también <coughs> una serie de ejemplos y ejercicios que permitan a quien lo está consultando bueno, poder este, autogestionar su aprendizaje. En ese sentido, te, este, te voy a anexar una liga... Eh, que está aquí abajo precisamente para que la veas sobre unos manuales que nosotros hicimos que a lo mejor este, pudieran servir como ejemplo, ¿no? en el sentido de que puedan ayudar a ver una estructura en términos de desarrollo de contenidos, de una serie de ejemplos y ejercicios que puedan servir al practicante, bueno, pues este conocer y hacer este, los ejercicios. ¿no? Si va por ahí, este, adelante, yo creo que, que, que es muy bueno que se presentaría para este para el para el coloquio yo creo que eh, eh, habría que presentar algunos este algunas secciones de este manual o capítulos no sé cómo lo quieras llamar y este y, y no tanto no te sentes tanto en rollo de las directo, de las direcciones y las, institu, las instituciones y eso del análisis de este, de los espacios de comercialización y todo eso tendrían que ir como anexos al manual Este, más bien, céntrate en lo otro en cómo sería la guía por mi parte sería toda y seguimos en contacto